De verdad Felipe que eh, lo he dicho desde que lo conozco ya tengo unos eh, seis años eh, conociéndolo y siempre he dicho que usted es un visionario que usted vio donde otros no vieron y hoy la gente cree que es fácil para hacer un trabajo arduo usted se pasa el año entero todo su equipo para poder disfrutar esta organización y este desfile. Claro, gracias Roberto. Ah, lo que me dijeron loco aquella vez que yo era un loco soñador. En realidad, esto es lo que toca decir ahora. Que ahora Eso es así, cuando uno tiene ideas locas Son las que luego, sí. son las grandes ideas así que... Mi Felipe, lo quiero, lo admiro, lo respeto Y que siga disfrutando de esta gran parada Y que todos los dominicanos sigamos disfrutando por muchos años más De don Felipe y de la gran parada dominicana del Bronx Que viva Telenor Así es Vamos a un corte y luego regresamos con más de esta gran transmisión celebrando la dominicanidad, 30 años de la gran parada dominicana del Bronx.